El dirigente comunitario César Trinidad se refirió al conflicto que existe en el sector de la Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís con relación a la reapertura de una estación de venta de gas GLP, que por cuyo motivo hay un llamado a huelga para los días 5 y 6 de este mes. Dice que no está de acuerdo porque la planta de gas no representa ningún peligro para esa comunidad. you okay. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.